Hola, permítame decirles que es muy peligroso estar fuera del conocimiento de la Palabra de Dios. Oseas 4.6 nos dice que el pueblo, que el pueblo de Dios fue destruido o que pereció por falta de conocimiento. Y cuando está hablando aquí de esto, está hablando de los sacerdotes. Aquellos sacerdotes que eran los que dirigían al pueblo en el camino espiritual. Entonces, imagínese usted. Imagínese usted, mi amado, mi amada, el perecer nada más por la falta del conocimiento de la palabra de Dios. Así lo dice Oseas en 4.6. ¿no? Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Dice, ¿y por cuanto desechaste ese conocimiento? Dice, yo te echaré del sacerdocio. Y porque te olvidaste de mi ley, yo me olvidaré también de tus hijos. Y es que los sacerdotes de aquel entonces tenían familia. Entonces... Este es el peligro del estar fuera del conocimiento de Dios. Porque si los sacerdotes un día Dios los desechó, imagínate tú y yo en este tiempo, donde hay tanta situación tan diversa en la vida, que pudiéramos tener el problema por no tener el conocimiento de Dios. Te invito a que recapacites y le digas al Señor, aquí estoy dame la sabiduría, dame el entendimiento, dame la comprensión de tu palabra, porque yo quiero vivirla, y vivirla cada día, y ser el mejor sacerdote de mi hogar, para yo dirigir así a mi familia, para la gloria del Padre y Cristo Jesús. Amén.